¿De qué me perdí? ¿De qué me perdí? ¿Kudumo? No? ¡Choto! Así ha estado mi día Voy cayendo mi muerte ¿Cómo llegué a esto? dirán Mi fin comienza al principio El punto de partida Justo entonces, por pura coincidencia Corre, gorbo! ¡Correle, gorbo! ¡Correle, gorbo! ¿Qué automotras aquí corre, corredaba? Coincidencia O destino ¿Qué Pues sí, güey, no mames, que no ves. Ojo, ¿ya? No tú sé. dime. <ríe> es hermosa. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, Alan? ¿Qué no les parece? ¿Qué que no ¿Eh? Oh, ¡Ay, güey! Bueno. ¡Ay, güey! ¡Choto! Bueno. ¡Ay, qué putazo se dio este cabrón! ¡Guachen el paisaje, homies! ¡Me voy a hacer un chante de poca madre! ¡No! ¡No, chavito! ¡No me meto bien! ¡Yo. Yo lo siento, pero me tengo que reír, yo lo siento. ¿qué uh, es lo que qué buena pregunta, me desho? ¡No! Es decir, sí. ¿Qué? Ningyo? ¿Qué es lo que Creo que no estás entendiendo el mensaje. Entonces, ¿Qué? y ¿Te das cuenta de lo que significa? Agradecido con el de arriba. Y estará. que ¡Eh! Déjate de puterías, Huasteco. ¿De qué estás hablando, Mo? ¿Cómo vamos a hacer eso, estúpida? ¿Cómo vamos a hacer ese desvergue, neta? de? qué estás hablando, Alan? Bien, ya me convenciste. Varias bromas malas después! Has flipado, ¿eh? Hey, Juju, Sancho, ¿no ¡Wey, no pasó ni un minuto, güey! O sea, no mames, espérate! No. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Se juntos para la loca, por favor! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! Unos minutos más tarde. ¿Para qué o qué? número de teléfono? ¿qué es lo número de teléfono? ¿Puedes decirme de buena noticia. en <risa> ジェジェいや。